A ver, le está llegando, llegó Rafa Gentili, que es actualmente eh, legislador eh, porteño, estamos debatiendo mucho de las cosas que se ponen en cuestionamiento, que, pero pareciera a veces que de la legislatura no se pueden parar en la ciudad, eh, Rafa. No, se pueden hacer muchas cosas, de hecho nosotros demostramos eh, que hay capacidad, siendo incluso un diputado, para impulsar proyectos muy importantes, recientemente se votó la modificación de la traza de la línea H, ese fue un proyecto que nosotros trabajamos con los metrodelegados y con redes. Logramos, es un proyecto muy importante eh, que ahora el macrismo tiene que llevar adelante, que cambia la forma de movernos en el subte, que incluye a la Villa 31 en la trama de la ciudad a partir de que le va a pasar el subte, que une la estación de micros eh, con el sistema de mm. subterráneos. También gracias a la denuncia que hemos hecho nosotros el año pasado, lo único positivo que tuvo el traspaso del subte de la Nación a la ciudad fue que por fin le sacaron a Metrovía los negocios colaterales, que era lo que permitía al Grupo Rollo hacer plata con el dinero del subte sin que lo destinó al subte. Hoy, más allá de cómo lo maneja, lo maneja es base y entonces va para el subte, va a la cuenta del subte y no va a la cuenta del Grupo Rollo. Se pueden hacer muchas cosas. Creo que lo central es tener... La agenda clara de la Ciudad de Buenos Aires, el diagnóstico claro, que eso, en eso compartimos muchos de los diagnósticos que se han dicho acá, pero también las propuestas. Ya no alcanza a ganarle al macrismo solamente criticando o esforzándose por ver quién es el más original en la crítica al macrismo. Hay que poder mostrar una plataforma de gobierno creíble y sustentable. Y eso, lamentablemente, es lo que creo que hoy está faltando al progresismo de todos los colores en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se deja llevar principalmente por la pelea nacional. Prioriza las peleas nacionales, en función de eso arma el cuadrilátero y subordina a esa pelea nacional la pelea de la ciudad. Y nosotros lo que estamos priorizando es justamente lo contrario. Hay que gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Si el progresismo no gobierna la Ciudad de Buenos Aires, los que, por lo menos los que somos dirigentes políticos en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es un absurdo pensar que vamos a gobernar el país. Y esa es la experiencia uh -huh. más exitosa que hay de, gobernar, de, de gobiernos locales, las tenemos en Rosario, las tenemos en Santa Fe. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir en la Ciudad de Buenos Aires. Link, Yo quiero Rafa, decir lo siguiente. Dos cositas, eh, salud. Es cierto la visión metropolitana. Ahora, hay decisiones políticas muy claras de la gestión que hay que revertir. Oh, en estos días se conoce que desviaron de salud 40 millones de pesos para destinarlo a publicidad oficial. Y al mismo tiempo sabemos la crisis que se vive en el Hospital Gutiérrez, que no, tiene, no, no solamente atiende chicos de la ciudad y de la región metropolitana, sino del todo el país. El jefe de terapia intensiva denunció el estado calamitoso en el que está la terapia. Nosotros nos pusimos a investigar cuánto sale equipar la, la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez, el, el nivel que tiene cualquier neonatología privada. ¿Y ¿Cuánto sale? 7.800.000 pesos. Camas y... del, hospital pri, del Hospital Privado. Monitores de última generación del Hospital Privado. Millones ¿7 millones? 800... ¿Y 40 para publicidad? Exactamente. Perdón, perdón. Y hay una cuestión de prioridad. Y después lo otro: vivienda. Es claro, hay que, hay que tratar, hay que fomentar el acceso a la vivienda de los sectores populares y los sectores medios. Y eso se necesita también un plan nacional como el Procreac, que no está funcionando, lamentablemente. Ahora, también desde la Ciudad de Buenos Aires se puede hacer algo, porque la vivienda no es solamente ser propietario, es poder pagar el alquiler. Claro, el alquiler y hoy novia. lo que no se puede pagar es el alquiler. Sí. Entonces, la verdad, hay, hay, hay proyectos que nosotros hemos presentado para ¿qué? mejorar el acceso al alquiler uh -huh. sin... Confiscar ni nada ver, al dueño de la propiedad. yo quiero advertir sobre una cuestión que me parece importante. Rápido, porque tenemos que ir a terminar. Eh, ya. Acá se ha hablado de distintas iniciativas, distintos proyectos, pero esta elección en la cual se ha destacado a los candidatos que vamos a estar acá, es una elección profundamente nacional. No nos engañemos, acá se están discutiendo alternativas de carácter nacional. A nivel nacional hay una enorme crisis. Hay un gobierno eh, que está discutiendo distintos tipos de ajustes contra el pueblo, ahora ha abierto un canje de deuda terriblemente negativo para el presupuesto público y una oposición que quiere salir de esta crisis el UNEN eh, este, el, eh, masa y sus expresiones en la capital federal con un ajuste y con una devaluación entonces esa devaluación va a pulverizar el presupuesto de la ciudad, va a liquidar los salarios docentes, va a reducir todavía más la situación sanitaria votemos pensando en una alternativa nacional, hay un millón de personas que ya votaron al frente de izquierda, lo hacen porque no quieren que la declinación del kirchnerismo termine en manos de los herederos de Menem o de la Alianza. Bueno, Sergio, hoy vamos cerrando. ¿eh? Muy breve. en el país efectivamente hay mucha cosa para cambiar, hay que defender nuestros recursos, no hay que hacer como en el caso de YPF con Chevron, que es regalarle una gran corporación y destruir Hacer un desastre ambiental. En la ciudad lo mismo con las corporaciones inmobiliarias que cementan todo. Nosotros convocamos a cortar boleta y a fortalecer el bloque Alejandro Caballero. 30 segundos. Que que Dato de Naciones Unidas: diciembre del año pasado, somos el tercer exportador mundial de cocaína, el primer consumidor de Latinoamérica. Tenemos 8.000 prostíbulos con 60.000 mujeres esclavizadas, tenemos medio millón de esclavos, solamente dos condenados por lavado de dinero. ...proceso de acumulación mafiosa de capital, capitalismo de amigos... ...y capitalismo saqueador de la Barrigol, de Chevron... ¿sí? ...esto es lo que concretamente está luchando... Jorge. Eh, ...contra esto está luchando UNED. ¿Jorge? Es cierto que hay un debate nacional... ...que va a estar presente en octubre... ...realmente no creo que... ...se puede decir muchas cosas del gobierno... ...no, no que tenga una política de ajuste... ...se ha opuesto al ajuste durante 10 años... ...pero además del debate nacional... ...también es cierto que hay un debate local... ...y ese debate local tiene que ver con las prioridades... Y con la preocupación de los porteros, que creo que merece darse y merece tener prioridades. Bueno, gracias, Jorge. Eh, diez, segundos, diez segundos, por favor. Nosotros somos una fuerza con Víctor Esgenado Lozano a nivel nacional. Quisimos hacer esta experiencia y la estamos sosteniendo, porque no, la amplitud no tiene que ser contradictoria a la profundidad. La Ciudad de Buenos Aires tiene proyecto, los legisladores que nosotros eh, nos acompañan, hemos dado bueno, muestra que se puede ser coherente y tener propuestas gracias, alternativas. Fabio. Gracias Graciela, Rafa, eh, que quisimos hacer hoy la presentación. Es muy importante el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es muy importante es el debate, de todo, así como todos los días hacemos a nivel nacional, es importante todas las cuestiones muy graves, muchos temas que han quedado hoy aquí flotando y que realmente tienen que encontrar un ámbito de debate serio. Así que les agradezco todo y ya vamos a ir proponiendo también debates por tema.